Uno de los propósitos más importantes de la legislación en el Islam es la unidad de los corazones, al efecto y la hermandad entre los musulmanes. Por lo tanto, Dios ha prescrito la reunión en muchos actos de adoración, Entre ellos está la oración del Id, como el profeta que en la palabra de Cielo Dios diosan con él, solía ordenar a todas las personas que acudieran a ella, e incluso ordenó a las mujeres que menstruan diciendo, ellas dan testimonio de la bondad y la súplica de los musulmanes. Se recomienda lavar, embellecer y adornar para este día. En el al Fitter es conveniente romper el ayuno en, en, en casa antes de ir a la, a la mezquita. Él, que la Pai de la Nación de Dios en él, no vino el día del Little Fitter hasta que hubo comido algunos dátiles. El tiempo de la oración comienza desde la altura del sol a la altura de una lanza hasta el momento de su cenit. Es deseable que se ore al aire libre o en la mezquita, o sea, o en tipo una, una terraza. Y no hay nada de malo en que se ore en la mezquita. Si no es posible ir a un lugar de oración o es difícil ir a él. Y no es deseable que ella pida oración o de cama en la paz de la de Dios con él, solía salir el día del fítere y al ataja al lugar de oración. Lo primero, con lo que comienza la oración, es para la oración del id, son dos rakat. El primero dice siete takbir, después del takbir de apertura, el takbir de apertura antes de leer. En el segundo, cinco takbir, después del takbir de transición, levanta las manos con cada takbir. Y Dios es grande, glorificado y alabado entre los takbir. Es permisible o preferible que recite surah al-A'la, al-Gashia, en las dos rakat, o surah al-Qaf o al-Qamar. Luego el imán pronuncia los sermones después de la oración como el sermón del bien y es deseable que la congregación asista. Se recomienda que la persona que ora detrás del, de él camine temprano para la oración y regresar de un camino que no sea el mismo por donde vino. Es una para aquellos que, per, que se perdieron la oración de élite para eh, recuperarlo como se describe. La alegría de Lid no está completa sin la obediencia a Dios Todoroso y cumplir lo que él mandó y prescribió.